Ayer su madre la moto Y en la disco despechada Ella se arrebató Ayer, su madre la moto Y en la disco despechada No para de bailar reggaetón no. Y en la disco baila encendida la noche entera Bailando el dembow, dembow, bailando el dembow, La disco se enciende cuando ella está presente Que si, sí, que si, sí, que sí se gana el sobresaliente Super wow. ground, super metal, y ponche el dembow que la pista se prende en noche Verás la anima, pobre, si ya vení a la vez sí más ah, no, no, universales Pero no cojas luchas si le suena pa' decir Es pura casualidad, oh, oh, oh. así es como no sale Y en la disco baila encendida la noche no entera no? no. no. Bailando no. no. no. no. a demo no. Bailando no. no. no. no. a demo Y en la disco baila encendida la noche entera Bailando a demo me un si me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me me encanta, me que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me el me encanta, me pinchan me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me a me habitación. me me me me Yo te hago la dura yo, que yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres, lo mismo te quieres arriba Y si los dos queremos, entonces vamos allá Yo y sé que tú quieres, mi mismo te quieres arriba Que si nos gustamos entonces vamos a darle duro Yo sé que tú quieres, baby no brindas no. no te hagas la dura, yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres, lo mismo que quiero yo Si los dos queremos entonces vamos allá Yo sé que tú quieres, baby no brindas en la disco baile sin día, no te quedo Báilame de moda, bailame de moda Y en día, la disco baile sin día, no Mo, mo, bailando demba, bailando mm, no, no, no, no, no, no, no, lo mismo que quiero que yo. si no gustamos entonces vamos a darle tú duro. si no digas que no, no te hagas la dura, yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres lo mismo ¿Y que, que quiero quiero yo. Y si no, los no, queremos no, entonces vamos allá